En este sentido, quiero volver a reiterar algo que dije la semana pasada en este mismo podio y que queda cada vez más claro. No era el de Piñera el peor gobierno de la historia. En todos los indicadores que afectan a las personas que tienen más necesidades, este gobierno es peor. Boric es responsable del hambre y las necesidades que tienen hoy día las personas y este proyecto del diputado G, al cual hemos adherido transversalmente, va en el sentido contrario, de favorecer a la gente. Actualmente, se le ha visto a Pamela Giles tomar un rol bastante crítico en contra de Gabriel Boric, sobre todo tras haberse reunido con el ex candidato presidencial Franco Parisi, donde se observó que incluso, planeaban realizar una primaria presidencial entre Giles, Parisi y el alcalde Carter, para así, definir a la próxima carta presidencial del partido de la gente.